Yo empecé con arquitectura en la Universidad de Tucumán, en una muy buena facultad. Eh, hice hasta cuarto año, pero me gusta. Es lo que yo haría si resucito de nuevo. Pero en aquel tiempo era muy cara, muy, muy cara. Se utilizaba un material que hoy los estudiantes pueden reemplazarlo por materiales más económicos. Yo estoy hablando de una carrera que la estaba cursando en el año 67-68, en un Tucumán donde cerraron los ingenios, donde había movilizaciones, donde yo por ahí sentía que metido en un tablero con una regla T que existía en esa época, lápices de colores, etcétera, lo hacía y a la tarde estaba en alguna manifestación o tratando de organizar el centro de estudiantes. Pero mi preocupación fundamental era entender el sentido del mundo. Terminé mi carrera en Tucumán, en un contexto muy jodido, en el año 76. Y después este, tuve que irme de Tucumán por mi involucramiento político eh, en aquel entonces y me fui al Perú. Y dentro de esa línea de temas que me han interesado ha sido la configuración de la conciencia. Y cuando fui a Alemania tuve la oportunidad de, de estudiar el Instituto de Epistemología Genética. También estuve en Suiza, en la Universidad de Neuchâtel, en Le Mans, donde está el Instituto de Piaget, una, digamos, una émula que ya había muerto, y me interesaba en ese momento la lógica aplicada al desarrollo del pensamiento humano. Pero al final obtuve la beca de Alemania y me quedé en Alemania. Y desde entonces hasta el día de hoy, sigo con esas reflexiones con muchos de mis ex compañeros y colegas alemanes. a la Argentina y a, vengo de Alemania en el año 92. En ese año es el pleno periodo del neoliberalismo. Eh, eso significa que eh, estaba totalmente devaluada y digamos, este, no desprestigiada, pero totalmente despreciada la universidad pública especialmente en la carrera de comunicación porque consideraban que era una escuela como correspondía en esa época dependiente de la Facultad de Derecho que solo formaba teóricos con una información histórica sociológica política pero que no tenían prácticas capaces de desempeñarse en diarios, radios y otros medios. Eh, eso dio lugar a que la voz del interior eh, no tuviera aprecio por los egresados de la Escuela de Comunicación y prefería estudiantes que vengan de otros lugares. En ese contexto de neoliberalismo que les estoy diciendo como para sintetizarlo, eh, no solamente estaba involucrado el imaginario social que se reproducía en los estudiantes, porque los estudiantes sentían también que ellos salían con pocas habilidades para poder desempeñarse en un campo profesional preciso, porque era una facultad con un plan de estudio del año 78, 1978, que tenía una formación muy enciclopedista, no tenía centrada su formación en ningún punto profesional. En ese periodo eh, bueno, estaba la idea de que la formación profesional de las universidades tenían que ser fundamentalmente para tareas prácticas, técnicas, eso de la crítica y el análisis estaba totalmente menospreciado en todos los ámbitos. El profesor De Lich, en el año 90, quien estaba muy imbuido con este principio de la formación de la Escuela de Comunicación como una escuela de técnicos. Eh, también en ese contexto estaba... Eh, Butler como decano de la Facultad de Derecho, la Escuela de Comunicación tenía una particularidad sui generis, digo sui generis porque no era una escuela como la de la Facultad de Filosofía, sino que era una escuela con relativa autonomía, igual que la de trabajo social, en la cual tenía un consejo consultivo que podía resolver determinados aspectos, pero siempre tenía la validación del de Consejo Directivo de la Facultad de Derecho, lo que llevó a un conflicto político muy grande, porque la mayoría de los docentes y estudiantes de la Escuela de Comunicación tomaban posiciones determinadas políticas, académicas, y luego la Facultad de Derecho las revertía en función de aquellos docentes y estudiantes que no habían ganado en los consejos consultivos propios de la escuela. Eso hacía que la Escuela de Comunicación esté entre dos aguas, entre una autonomía relativa pero subordinada a los arreglos políticos que se podían hacer en la Facultad de Derecho, lo que impedía que la escuela pueda seguir un camino propio, autónomo, etc. Y por otra parte, había un caudal de docentes que en su mayoría provenían de la Facultad de Derecho, que en su mayoría eran profesores que ya provenían de antes del de año 76. Entonces, reformar un plan de estudio en el cual la preocupación fundamental es tratar de, de preservar ese espacio académico o ese espacio de aula, eh, dio lugar a una confrontación muy grande dentro de la Escuela de Comunicación por la cual este, preferían no tener la reforma del plan de estudio o oh, si se hacía una reforma del plan de estudio, debía ser de tal manera que los contenidos den lugar a que todos los docentes que ya estaban permanezcan, aunque cambien los títulos de las materias. Más o menos como el gato pardo. <risa> Cambiar algo para preservar lo mismo. El primer grupo que se formó para la reforma del plan de estudio, en el que estaba Roberto Von Sprecher, Pablo Midnik Marita Mata, Guillermo Olivera y yo. Eh, nuestro propósito no era imponer un proyecto propio. Yo no soy de comunicación. Yo tengo una formación en filosofía. Pero la idea era eh, viabilizar la formación de un plan de estudio nuevo, distinto y que pueda, digamos... Eh, resumir las expectativas nuevas que había en los años 90, 91, con una idea en que la formación teórico-crítica no se abandone y la formación profesional sí se mantenga o se refuerce. Ese plan de estudio es el que lo tienen hasta el día de hoy. Ese plan de estudio tiene una base que es un ciclo básico genérico, y luego se crearon las orientaciones. Poder llevar adelante este plan de estudio llevó prácticamente hasta el año 93. En el año 93, cuando nosotros eh, ganamos la dirección de la escuela, es ahí donde se hizo un plebiscito entre docentes, estudiantes, egresados, etc., para ver si se implementaba este plan de estudio que se había logrado. Yo me involucré en ese tiempo, en esos años, en la escuela, cuando yo había vuelto, y formamos una asociación gremial y al mismo tiempo una agrupación con la cual pretendimos ganar el Consejo Consultivo. Eh, ganamos el consejo consultivo con fundamentalmente los jefes de trabajos prácticos y algunos profesores adjuntos y estudiantes por supuesto que era nuestra se quiere decir? base social más fuerte que nos apoyaba heterogénea pero importante y, y bueno yo finalmente acepté ser director de la escuela pero el decanato no me quiso reconocer, los estudiantes se movilizaron, se creó un conflicto muy muy grande porque al mismo tiempo de Lich, dentro de una política nacional que se estaba implementando, se impuso el tema de la contribución estudiantil. Esa contribución estudiantil era un aporte que tenían que hacer los estudiantes y que debían justificar ellos si no podían económicamente sostenerse. Eh, de todas las facultades de la Universidad de Córdoba, la única que no aplicó fue eh, comunicación. Fundamentalmente por el empuje de los estudiantes. Eh, Quizás este, el chiste es que los estudiantes hicieron un gran cartel que decía Rodríguez, aquí no entra la contribución estudiantil, pero eh, tenía un doble sentido porque Rodríguez era el ministro de Educación. <risa> Entonces este, no se cobró, creamos otra alternativa. Invertir, hacer una inversión copernicana. Todos los estudiantes que puedan pagar la contribución, que paguen. <risa> o sea que en principio ninguno estaba en condiciones de pagar, pero lo que se consideraban en condiciones económicas de, para poder pagar la contribución, que lo haga. Entonces se llenaron y se formaron planillas. De ese modo se cumplía con una directiva que era del Consejo Superior. Bueno, se imaginan que todo esto no fue fácil, no fue diálogos directos, hubo situaciones hasta de amenaza hacia mi persona. Eh, en fin, hubo situaciones muy, muy incómodas que se vivió en ese periodo de la escuela. Creo que traté de llevar una política de coordinación con todas las agrupaciones estudiantiles y, y fracciones de docentes y comenzamos con el proyecto de aplicar el plan de estudio 1993 con todos los trámites en el Ministerio de Educación y en, y en el Rectorado y, y por otra parte eh, planificar los concursos. Ya todo esto los concursos los planificamos para empezar en primer año, porque primer año era el curso más numeroso y que necesitaba tener un caudal de docentes estables para poder llevar adelante el curso. ¿no? Eh, bueno, lamentablemente quedó en eso en el concurso de los docentes de primer año. Yo hice un acuerdo con la Facultad de Ciencias Económicas para una organización administrativa de la escuela que no la tenía. Cuando fue la gran discusión si Facultad de Ciencias Sociales junto con la Facultad de Comunicación o separada Ahí se dio una discusión y fue un motivo interesante de reflexión. Desde que se fundó la Escuela de Ciencias de la Información, la realidad política, académica, su propia trayectoria, que pueda canalizar las inquietudes de sus propios docentes y estudiantes, estuvo siempre frenada por esa subordinación y juego de la Facultad de Derechos. Pasar ahora a una facultad inexistente, como era la facultad de Ciencias Sociales, porque carrera de Sociología no existía, carrera de Ciencias Políticas no existía, lo único que existía era trabajo social, era volver a lo mismo, era tratar de vincular, digamos, de alguna manera muy forzada, dos carreras que tenían objetivos distintos. Entonces, personalmente yo me involucré en este tema, me designaron para que esté en el tema y tuve oportunidad de hacer la defensa en el Consejo Superior y, y plantear de alguna manera que esta facultad solo iba a tener su identidad en la, en la historia, en su propia trayectoria. Y una de las preocupaciones que ellos tenían era esta, el rigor epistemológico de los estudios de comunicación. Los estudios de comunicación no es una ciencia. La comunicación no es nada más que una reflexión en torno a las interacciones que puedes tener con otros individuos. Lo que sí podría llegar a ser es la ciencia de la comunicación, pero no en términos periodísticos, tal como lo hizo Habermas. Uh -huh. ¿Qué es la comunicación? ¿Cómo es la comunicación en términos lingüísticos? Pero el periodismo en sí mismo es una técnica, como la ingeniería, como el derecho, como la arquitectura. No son ciencias. Los ingenieros aplican la física, pero no desarrollan física, los arquitectos aplican física, los abogados aplican leyes, salvo que hagan jurisprudencia. Pero poner en primer lugar una razón epistemológica que dé lugar a que se pueda crear esa carrera era insólito. Me había pasado ya un par de años antes en la Facultad de Medicina. Me invitaron de la Escuela de Enfermería a donde ellos querían defender, dentro de la Escuela de Enfermería y la Facultad de Medicina, eh, la autonomía de la Escuela de Enfermería. Y la preocupación de ellos era que, si yo podía referirme a la fundamentación epistemológica de la enfermería, y les dije la enfermería es una carrera técnica, no es una ciencia, la medicina tampoco es una ciencia. Me, me mataba, ¿no? <risa> claro, la medicina no es nada más que biología, física, química y todo lo demás es práctica. Es una práctica articulada en función de la experiencia. Ahora, que un médico sea científico es otra cosa. Pero ellos querían encontrar una fundamentación epistemológica que les diga, sí, la carrera de enfermería... Tiene razón de ser por una, por una razón epistemológica. Y bueno, así hubo quienes lo plantearon dentro del Consejo Superior para poder justificar la unión de la comunicación con ciencias sociales. No cuajó, por supuesto. Mi último involucramiento ha sido en estos últimos años porque cuando nosotros formamos la Escuela de Comunicación, mi proyecto era también formar un centro de investigaciones. Ese proyecto quedó en mente. Yo seguí mis trabajos de investigación, yo he pasado al CONICED en la parte directiva de acá de Córdoba. Eh, me he jubilado como docente investigador y consideré que la escuela tenía que tener un centro de investigaciones porque la mayoría de los egresados que investigaban terminaban investigando orientaciones que eran propias de la sociología, de la ciencia política, de la economía, pero en el campo de la investigación relativa a la comunicación social o el mismo periodismo de investigación estaba ausente. Mira, el sentido común es el sentido socializado en la vida cotidiana. Y lo que vos conversas con tus amistades, lo que conversa cada uno con sus amistades, no hay cosa más obvia que aquello que coincide con nuestra opinión. Entonces, el sentido común no es una caja vacía a la cual le llena cualquier contenido. Ya tenemos experiencias previas de vida, experiencias previas de, de, de aprendizajes y sobre esas experiencias reforzamos nuestras creencias y esas creencias nos las refuerza un libro, nos las refuerza un diario, nos las refuerza un periodista, una película, entonces no, no creo que nadie entre al mundo como una tabula rasa, Estamos formados desde niños y desde nuestros ámbitos familiares y si nosotros nos ponemos a pensar en la autobiografía de cada uno de nosotros, nos vamos a ver o nos vamos a dar cuenta de que hay alguna razón por la cual estamos acá. Una razón por la cual hemos elegido estas carreras y una razón por la cual creemos que podemos hacer algo de nuestras vidas con estas carreras. Eso es en términos generales. Respecto a lo otro que me comentas de lo que son las, este, los medios de comunicación. Los medios de comunicación, bueno, ya sabemos quiénes son, cómo son. Yo creo que por primera vez el capitalismo ha sacado su máscara. Y esa máscara es la de saber que puede hacer la censura abiertamente. Esa censura como es la de prohibir RT, Sputnik y cualquier noticia e información que salga por Twitter, por YouTube o por algún medio de las redes que no responda a los ideales de un monopolio centrado en la Unión Europea y en los Estados Unidos, que no es un diario. Es todo una institución, son todos equipos. La despolitización te permite pensamientos simples, liquidar los problemas con una frase hecha y, y lo peor en la vida cotidiana es disentir del sentido común, como dijimos hace un rato. Entonces es preferible coincidir con nosotros antes que contraponer tus ideas y tener que discutirlas. Entonces, si la despolitización te la promueve este payasesco mundo de la televisión política, el payasesco mundo de los periodistas políticos, donde hoy la política está totalmente traducida por los periodistas y con periodistas que no tienen ningún tipo de formación cultural. Entonces, todas estas cosas que uno podría saber, conocer, estudiar, leer, no la ve en los diarios, no la ve en los diarios. Entonces, ese sentido común es el de Cadena 3, el de los medios de comunicación y de las bailantas, y de un mundo que nosotros vivimos acá como si fuera el mundo que gira a la inversa y de otra forma. ¿no? Es muy lamentable, muy muy lamentable. Quizás no quiero eh, ser pedante, pero eh, siempre me interesó el tema de las noticias. Tengo la posibilidad de leer, de escuchar y de ver eh, France 24, Deutsche Welle, eh, bueno, eh, los de América Latina, etcétera, y podés de alguna manera ver cómo una misma noticia, el uso del lenguaje, te marca, te marca una posición política. No, no es lo mismo decir que se rindieron los ucranianos en la fábrica de armas y astilleros del Mar Negro que decir fueron evacuados. El concepto de libertad, libertarios, todo eso viene casualmente de un periodo paralelo a la escuela de Frankfurt en los años 30, de un grupo de austríacos que era la escuela austríaca de economía, en la que ellos estaban muy imbuidos de una concepción biológica, eh, fisiológica, que era el de la eugenesia. La eugenesia es una teoría según la cual el que se destaca es por unas cualidades naturales, no por incidencia de otros. Unos tienen cualidades buenas, malas, etcétera, etcétera, y que lo que tiene que hacer la sociedad es darle la oportunidad para que ellos se desarrollen. Tratar de imbuir o inducir a algunos individuos a que exploten cualidades personales que no aparecen es algo así como ser una suerte de eh, dictador eh, del espíritu colectivista y socialista. Era una corriente de economía que se opuso fuertemente al marxismo. Eh, de ahí surgió esto del liberalismo, surgió la idea de, de, bueno, de lograr tus éxitos a partir de tus propios esfuerzos, que si sos triunfador es porque sos capaz de triunfar. Es decir, que los, los ricos son ricos porque no quisieron ser pobres. Más o menos eso. Meritocracia. Exacto. Yo creo que no es una corriente de pensamiento, sino una actitud frente al mundo. Un mundo en donde la gente trata de escaparse de sus responsabilidades y de alguna manera proteger sus propios bienes, sus propios intereses. Y no, no, no creo que haya otra cosa más de esto. Ese concepto de libertad es un concepto abstracto. La libertad no tiene sentido si no está aplicada a algo. Se es libre. No es un valor absoluto. Lo bueno, lo bello, lo malo, lo libre. Se es libre o algo es bello o algo es malo. Me parece así. El concepto de libertad, igualité fraternité en el contexto de la Revolución Francesa tenía una connotación, era la libertad del de autoritarismo de la monarquía, la igualdad de oportunidades para un pueblo que estaba dividido en castas, la fraternidad como una fuerza para que se unan los pueblos, cada proceso revolucionario ha tenido, quizás, la síntesis en una consigna como la Revolución Rusa. Paz, pan, trabajo. Paz contra la Primera Guerra Mundial. Trabajo contra la miseria que se vivía en el, en el zarismo. Trabajo en un mundo como era Rusia en esa época, totalmente feudal. O sea, campesino. Entonces, eh, las consignas no son absolutas, solo representan situaciones que hay que leerlas en el contexto de dónde salieron y qué es lo que significa para los individuos en ese contexto. Si yo digo libertad, libertad, ¿qué quiero decir con eso? de una tradición política en la que el involucramiento es el involucramiento de la persona en un ideal y no es politizar el ideal para poder posicionarte personalmente pensaba que la universidad tenía que tener un determinado destino organización, etc. y yo creo que todo eso se fue desvaneciendo después de la dictadura Creo que lo que me animó siempre ha sido un modo de entender lo que es una investigación y un estudio. Yo nunca he aceptado, eh, y en mi último libro lo he escrito, que los estudios universitarios sean interpretaciones de autores. Como en una orquesta, ir a un concierto es interpretar un autor. Yo creo que en la filosofía y en la teoría social lo que se necesita es más que interpretar autores, es crear teoría y los autores son los insumos que te inspiran para no cometer errores. Entonces lo que yo lamento es que la universidad argentina fundamentalmente se ha dedicado siempre a que los estudiantes repitan autores, sepan de memoria los autores, pero nunca puedan escribir un pensamiento propio, una monografía de reflexión sobre una realidad en la que ellos estén viviendo. ¿no? Y cuando leo los perfiles de los filósofos como Sartre, como Camus, como Husserl, yo creo que la filosofía entonces era algo así como un modo de creer que se podía reflexionar sobre cómo deberíamos hinchar todos, unirnos todos hacia un sentido común de mundo. ¿no? Y yo creo que, no sé, tengo una visión muy escéptica de todo lo que está pasando y no creo que esto termine bien. Lo importante es eso, ¿no? tener la capacidad de producir, de interpretar, de crear teoría de explicar. Ponete a pensar lo que está pasando hoy en el mundo. La guerra de Rusia y Ucrania. Para mí, la gran falsedad que significa la Unión Europea. Eh, las idas y venidas del gobierno actual. Una oposición política